Bienvenidos a mi canal Creaciones Betinas, espero se encuentren súper bien el día de hoy. Se si acerca el día de tu aniversario, me imagino que estarás muy feliz de cumplir uno, dos o tres años más al lado de la persona que cambió tu vida para siempre y que ha hecho de tu mundo un mejor lugar para vivir. Hazle saber que es maravilloso estar a su lado, que es el hombre que te complementa y que convierte tu mundo en un paraíso. Regálale este detalle para que sienta lo mucho que lo amas y lo feliz que te sientes a su lado. Amigos antes de ir al paso a paso quiero recomendarles este canal Regala siempre amor Donde aprenderás a hacer hermosos detalles para toda ocasión Como esta caja regalo en forma de letra Más adelante les iré mostrando más videos de este hermoso canal Vamos ahora con el paso a paso del video de hoy Vas a cortar dos tiras en cartulina de 14 x 70 centímetros Y vamos a pegarlas Nos quedaría así vamos a utilizar cartulina blanca y fotos de momentos que hayas pasado al lado de tu pareja voy a tomar la cartulina voy a cortar más o menos un centímetro voy a tomar las tres partes que corté y vamos a cortar cuadritos vamos a hacer la tarjeta como de estilo película y vamos a pegar así vas a medir 8 centímetros y vas a pegar la otra fila de cuadritos vamos a hacerlo a lo largo de la tira nos quedaría así Acá lo que hice fue pegar las fotos en cartulina blanca. Lo hice así, esta cartulina mide 5 centímetros. Coloqué las fotos y corté así. Y los bordes los redondeé así. Acá ya tenía este que es de esta foto. Y lo que vamos a hacer es pegar estos cuadritos y luego las fotos. amigos recuerden pasar por el canal de mi amiga para que no se pierdan el paso a paso de esta cajita que está hermosa, ahora vamos a delinear las fotos nos quedaría así vamos ahora a copiar acá en esta parte inferior un mensaje hoy es nuestro día recuerden que si no tienen estos marcadores lo pueden hacer con pintura acrílica lo escriben primero con lápiz y luego lo repasan feliz aniversario ahora voy a hacer corazoncitos para decorar si desean también pueden cortar corazones en papel rojo y pegarlos y voy a hacer acá con marcador blanco estas silueta de corazón, nos quedaría así, ahora en este lado vamos a tomar un papel rojo, voy a cortar así y voy a doblar para cortar corazones Hacemos lo mismo con este y vamos a tomar los corazones y los vamos a pegar en esta parte inferior. Lo vamos a hacer a lo largo de la tira. Nos quedaría así. Vamos ahora a delinear esta parte como para que queden más decoraditos, sean vean más bonitos esto es opcional si lo desean hacer lo que hice fue copiar un mensaje que enseguida se los leo y en esta parte vamos a escribir te amo voy a decorar con corazoncitos azules Delinearlos y les voy a hacer acá dos ratitas a los lados y voy a delinear Te amo y luego le voy a hacer esta sombra negrita que creo que se ve muy bonita lo mismo a los corazones yo elegí amarte elegí tus sonrisas elegí tus besos, elegí tus abrazos elegí que no quería otras manos agarradas de las Mías, elegí nuestro mes y nuestro día del año, elegí pasar contigo cada momento y darte lo que tenía, elegí quedarme con tus manías y defectos, elegí derretirme únicamente con tus caricias. Ante todo, te elegí a ti y lo volvería a hacer mil veces más. Y hasta sé que nunca me voy a arrepentir de ello eres lo mejor que me ha podido pasar y te doy gracias por estar, acá me faltó el aire, por estar cada día conmigo ahora vamos a tomar cinta adhesiva y tres chocolatinas esta es una cinta heladita de cinta ilusión vamos a juntar así las chocolatinas y vamos a pegar con la cinta en sus lados Ahora tomamos la cinta y vamos a enrollar así, para amarrar y hacer un moñito, nos quedaría así, vamos a hacerle el quiebre acá a la tarjeta para poder enrollarla enseguida más fácil, porque con las fotos queda muy gruesa entonces es como más difícil de enrollar, por eso vamos a hacer este quiebre. ahora vamos a tomar las chocolatinas y vamos a enrollar así y vamos a pegar en esta parte una cinta adhesiva nos pues quedaría así amigos recuerden pasar por el canal de Regala siempre amor para que miren esta tarjeta que está hermosa, les va a encantar Ahora vamos a tomar cartón y vamos a tomar este rollito de fotos y vamos a repasar la parte inferior. Nos quedaría así. Vamos a cortar, pero vamos a dejar más o menos de 2 a 3 milímetros. Recuerden que está la base. Voy a borrar acá. vamos a tomar cartón y vamos a hacer la tapa ya la repasé y vamos a dejar de 2 a 3 milímetros porque recuerden que la tapa debe ser más grande que la base y cortamos como pueden ver esta tapa debe ser más grande que la base acá lo que hice fue forrarlas con cartulina azul Pueden utilizar cualquier papel azul vamos a tomar un papel rojo y vamos a repasar el círculo recuerden que está la tapa y vamos a hacer un corazón y vamos a pegarlo acá ahora vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar los ojitos Corté dos bolitas como ovalos. Vamos a hacer acá los ojitos, vamos a hacer las lucecitas y acá voy a dibujar dos corazoncitos. Aquí las lucecitas y vamos a llenar así ambos ojitos. Voy a hacer las pestañitas con marcador fucsia, voy a hacer los cacheticos y la boquita. Ahora vamos a tomar cartón corrugado, es una tira que mide 3 centímetros y vamos a pegarla así para la base vamos a cortar un cartón corrugado de 15 centímetros de alto por el ancho del tuito o de la base y vamos a pegarla así, nos quedarían así para la tapita corté una imagen animada y la pegué en esta parte, creo que se ve muy bonita pero esto es opcional si lo desean hacer y al corazón lo delineé con marcador negro, van a cortar corazones blancos y rojos, vamos a aplicar acá silicona líquida y pegamos los corazones así lo van a hacer en toda la tapita, nos quedaría así, los delineé con marcador negro vas a tomar una tira de 6 centímetros por el ancho del tubito y vamos a escribir un mensajito puedes escribir con amor o puedes escribir para ti lo que desees Voy a delinear así con el marcador negro, hacerle sombra, hacemos un corazón en vez de la O y la letra R. Voy a decorar así con corazoncitos. Y vamos a delinear acá. Con micro punta, este marcador de punta delgada, voy a delinear la palabra amor. Y vamos a delinear también con chacle este corazón. Le hacemos punticos y volvamos a hacer punticos en esta parte. Vamos ahora a aplicar silicona líquida y pegamos así. Ahora lo que vamos a hacer es colocar dentro el rollito de fotos y tapamos. Amigos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el tutorial. Manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta